Adelante Coen se suma la lucha de los vecinos de Sierra Chica... ...contra la instalación de una gasolinera en la urbanización... ...y ha presentado alegaciones al informe medioambiental... ...y de impacto en la salud. La formación considera que el proyecto está plagado de errores... ...como su ubicación en una parcela en Canón y gordóñez ...que el impacto acústico atiende a la normativa... ...del Ayuntamiento de Leganés... ...o que no existen viviendas cercanas. Nosotros ya entonces nos pronunciamos en, en el Pleno... ...pues en contra de esta nueva construcción...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 También hacen referencia al nivel freático que el informe sitúa en diferentes profundidades con el mismo medidor, a las zonas protegidas que no contempla el Río Pereira y Sierra Gorda, la existencia de un pozo de 500 metros que el proyecto no recoge, la referencia a un real decreto derogado de transporte de mercancías peligrosas y dudan de la creación de 26 puestos de trabajo y de las diferentes versiones de los planos. Para nosotros lo más importante es que es innecesaria,